Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, esta vez con Nomi. ¿Mm? Hola, ¿cómo les va? La verdad, estoy muy feliz de que quieras participar en el programa, porque cada vez que vos apareces en el programa, la gente hace el zoom. Le encanta verte a vos hablando de literatura. Y en este caso vas a hablar de una cuestión que realmente a mí me llamó la atención. que Me dicen, por ejemplo, Marcelo, la, la rima entre la palabra lámpara y mampara. Este, no, no hay rima, no hay rima Primero vamos a aclarar una cosa Nosotros en poesía no somos ni enemigos ni amantes de la rima Consideramos a la rima como un elemento encantador Encantador, como me dijo Diana Beresi en el reportaje que hice acá En Hacer el verso, en este libro, que ya va por su segunda edición En Sudamericana, me dijo La rima es un recurso encantatorio en la poesía pero en la prosa, ojo, esto te lo digo yo porque lo veo todo el tiempo en mis textos, mientras yo estoy trabajando los borradores, y en los textos de la gente que viene a trabajar con nosotros. La rima es perniciosa. No, no, hay, no hay digamos, modo de hacer las cosas bien si uno eh, piensa que la rima en prosa es lo mejor que hay. Al contrario, las rimas se nos pasan, se nos van colando pero antes de pasar al tema de la solución de las rimas me encantaría que vos como experta en el tema me digas qué es la rima cuál, qué, qué rimas, qué clase de rimas hay esto cuando la rima es deseada ¿no? claro, eh, la, la rima es una coincidencia de sonidos en el final de algunas palabras ojo, y vamos a aclarar una cosa porque la rima tiene que ver, decíamos, es un recurso de la poesía tiene que ver con la música tiene que ver con la sonoridad Dichoso sí. el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Porque no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni, ni mayor, mayor pesadumbre que, que la vida consciente. ¿Eh? Entonces, Ay, sí. pucha, eso es una sinfonía, ¿no? Sí. Estamos hablando del poema Lo Fatal de Rubén Darío, después le dejamos el link abajo, pero es un ejemplo para mostrarles como lo que decía Nomi recién, el tema de la música, ¿no? Fíjense que eh, tengo la palabra vivo y la palabra sensitivo, la palabra consciente y siente, siente pues, claro, que o sea, esa ya no, la, siente, ya no claro, siente, claro, la palabra siente y la palabra consciente. Son palabras que están al final de los versos y que riman, es decir, que co tienen sonidos coincidentes entre sí. Pegan, ¿sí? como dice la gente. Pe Que pegan, claro, ah, ver, claro, sí. las, las palabras se pegan. Bueno. ¿No vino cuando uno está hablando que, sí. que uno dice, uy, me salió un versito? ¿Viste? Claro, eh, porque y... le salió algo que rimaba. Y claro, y que, bueno, que interfiere sí, la eh, comunicación. Pero no te interfiere no, no. Adelante, <ríe> Adelante. Bueno, con... entonces, la cuestión es esta. No es que... Eh, yo he visto algunas definiciones que dicen que la rima tiene que ver con las últimas sílabas de la palabra. ¡Ojo con eso! No es así. La rima se considera a partir de la última vocal acentuada. Es decir, Si nosotros estamos conscientes de que el tema es sonoro, uh -huh. no es gramatical. Uh -huh. Entonces, la palabra, por ejemplo, payaso... Uh -huh va a arrimar con la palabra fracaso, claro. aunque sus últimas sílabas gram gramaticales no sean idénticas. En el caso de fracaso y payaso, sí. No, porque de vos decís payaso de de y caso. O sea, si vos considerás la sílaba gramatical ah, es fra, sí, ah. exactamente, fra, -so, ah, y bueno. dicen caso. A partir de ahí cuento la sílaba. Y no es, no es así. No cuento la rima a partir no. de la sílaba. La cuento a partir de la última vocal acentuada. Pero claro, un ratito. Fra, ca, so. La última sílaba es so. Pero te... Y el pa, ya, so. La última sílaba es so. Claro, pero dicen las últimas sílabas. Entonces tendrías claro, tendría que considerar caso y ya so. Ah, ellos dicen las dos últimas sílabas. Claro. No, y en realidad no es así, es la última. ni siquiera la última, es a partir de la última vocal acentuada. Entonces, payaso, la última vocal acentuada es la A de ya, digo aso, y en fracaso la última vocal acentuada Ay, es la A de K. Ay, Entonces es aso y aso. ¿sí? Bien. Y esas palabras, por ejemplo, payaso también rimaría con zapallo, aunque no parezca. Porque se acentúa la A de spa. Exactamente. Entonces y, digo, Aso, es". ayo. Ah. ¿Sí? Es otra clase de rima. Mm. Entonces, recordemos, cuento la rima a partir de la última vocal acentuada de la palabra. Por eso, mampara y lámpara no, no van a rimar, porque lámpara, la última vocal acentuada, es la A de la sí. sílaba lam. Entonces empiezo en ámpara. Vamos a aclarar una cosa. En la vida real, y cotidiana, la, la gente sabe perfectamente que lámpara y mampara no riman. De ningún, el que lo pregunta es porque bueno, tuvo un error de sintonía. Pero no es porque no rimen porque están siguiendo una regla. ¿eh? O sea, el gramático observa eso: dice, para un cacho, fracaso y payaso tienen una rima, así como eh, pesadumbre que la vida consiente, porque ya se no siente. ¿no? Bárbaro, no es que se parezcan. El gramático dice, a ver, ¿por qué hay esta sonoridad tan especial que no se da en lámpara y mampara? Una es, esa es de y el otro es grave. A pesar de que terminen las dos con la misma sílaba, ¿no? pues claro. el E de A. Así que no es un buen camino para descubrir el tema de las rimas el hecho de ver cuál es, digamos, la última. No, no, estamos hablando de las vocales, entonces, no la última sílaba. Pero miren, Vamos a llegar a una conclusión previa al término del programa. Todo se reduce a, a lo que decía Borges. Si suena bien, está bien. <risa> Te salió, mal. Sí, Muchas gracias. Si suena bien, está bien. Tenía razón, como en, todo, como en todo. Tenía razón. Si suena bien, está bien. Ahora, el gramático después dice, ¿por qué suena bien? Claro. ¿O por qué es cacofónico? Porque es eufónico, que suena bien, porque es cacofónico, que suena mal. Y ahí entra la gramática. Y ahí entra la gramática, y entonces la gramática dice que además de la coincidencia de los sonidos, puede haber coincidencia de sonidos vocálicos y sonidos vocálicos. Todos los sonidos completos. Ajá. Entonces el gramático clasifica la rima en dos, o el estilista, ¿no? Clasifica la rima en dos grandes grupos, las rimas consonantes y las rimas asonantes. Ah, algo de eso lo decía yo en mi libro, en el en ¿Qué claro. lo, lo asonante y lo consonante. Ver, ¿tú te dije algo inteligente. <risa> sí. de dice, Por... dice, ¿por qué hablamos de rima consonante y de rima asonante? Dice Di Marco. Son las dos únicas maneras de rimar que tienen las palabras. Riman de modo consonante cuando guardan entre ellas idéntico sonido en su terminación. Como la igualdad alcanza a todos los sonidos, a la rima consonante se la llama rima perfecta. Adiós. Y acá hay un ejemplo de Enrique Bansch que dice Viene la aurora que las frondas verdes con pálido fulgor tímida adora Penumbra el alba rosa te devora y como un largo tornasol te pierdes. Ahí está, verdes Entonces, pierdes y dora con devora. Claro, es herdes, herdes, hora, hora. ¿Y qué pasa cuando la igualdad fonética se limita solamente a las vocales? Como dice acá, hablando de rima sonante imperfecta. Digamos, si la consonante es la perfecta, la sonante debe ser imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Y porque no riman todos los sonidos, solamente los sonidos vocálicos. Entonces yo tenía un ejemplo de la palabra payaso, que va a rimar con caballo. ¿Por qué? Porque es a, a, yo. Están las vocales. Están solo las vocales, pero son las mismas vocales que hay, ¿sí? No rimaría con, no sé, placar. Claro, a pesar de que tiene Sí, también. Acá, digamos, que vendría a ser, como diría Borges, suenan bien, pero no del todo bien. Pero no del todo. No claro. perfectamente bien, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí. Y es muy fácil de acordarse, la gente siempre me dice, Ay, yo siempre me confundo, no sé cuál es la consonante, cuál es la sonante. Gente, si dice consonante, quiere decir que las consonantes están incluidas también. Ahí está, esa es una regla no Re pero esto, ojo, para el colegio, ¿eh? para sí, aprenderlo en sí, el sí. colegio, porque los escritores estas cosas medio ¿Para qué nos sirve la rima en la poesía? Para que todo suene maravillosamente. Por ejemplo, la poesía libre no tiene una rima de métrica regular, pero sí hay un eco, hay una, una musicalidad, un ritmo, que van dando justamente la acentuación de las vocales. Es así, la parte de la literación y todos los recursos que va desplegando la paleta del de de el autor poético. Este, Ahora, ¿qué pasa cuando la rima se produce en una prosa? Bueno, es fatal, es fatal. A ver qué se si me ocurre, alguna prosa. Eh, entonces, a la hora del ocaso, llegó también la hora del fracaso. ¿Viste, Dios. Yo, yo leo eso y pienso: el tipo quiso escribir un poema. Claro, seguro, de golpe en una prosa descarnada, de dura, de repente, pum, apareció, como le decíamos en la conversación, uy, me salió un versito, claro. que decía la gente, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo se hace para sacar eso? ¿Y por qué, digamos, esto de lo que vos explicabas de, de la ciencia, de la gramática? No pero del taller mecánico, ¿no? yo estoy mancha de grasa por todos lados, de estar mirando los coches arriba, yo te cuento que se produce la rima cuando las dos palabras están terminando en lo que nosotros llamamos en una posición de descanso. Entonces, llegó la hora del ocaso, coma, y se profundizó nuestro fracaso. Entonces, una que termina en una coma obligatoria y otra que termina en un punto. Entonces, si, eh, mi, mi teoría es llevada a la práctica, que funciona. Si nosotros tenemos que las palabras riman porque descansan, bueno, hagamos que una de las dos no descanse. Cuando vos sacas de la posición de descanso a una de las dos, ya no hay rima. Vamos a probarlo. Claro, porque, de perdóname, manera. como si fuera el final del verso. Claro, es como la pausa como final del verso. verso. Claro. Entonces, la hora del ocaso llegó y con ella también llegó nuestro fracaso. Y listo el pollo. Listo, ya está, se terminó. Sí, invertir el orden, entonces, de es de esa una, esa una esa manera, manera de claro. La, otra, la el, Eliminarlo. Bueno. Vino el crepúsculo y no fue como el, el fracaso. <risa> <risa> es, o sea, la, la cambiás por un sinónimo. Pero por un sinónimo, claro. Otra es agregarle algún complemento, sí, por, ejemplo, ¿no? adjetivo, ¿no? por ejemplo. un adjetivo, por ejemplo. Sí. Entonces llegó el ocaso feroz. ¿eh? Claro. Y fue testigo de nuestro fracaso. Veloz. <risa> y ahí... Volvemos, a ¡Volvemos! ¡Volvemos! <risa> Bueno, pero así es como se va solucionando la rima. Entonces vamos a poner ahí, zzz, zzz, rima consonante, es la rima perfecta. Perfecta, sí. pero la que suena bien y está El bien. Picucu. pipí cucu. <risa> La rima consonante, sí. es la rima que es rima. Imperfecta. Vos sea, es sabés que eh, esa, esa denominación también debe tener que ver con los neoclásicos, ah, no. porque no les gustaba la cosa popular. Y entonces, claro. y la, la rima más típica en las composiciones populares es la rima asonante. La de los octosílabos, ¿no? La de por ejemplo, con bueno, los romances, ¿no? Claro. Romances de del enamorado de la muerte. Claro. Un sueño soñaba noche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Claro, ¿sí? amores y entonces, por noche. Y, y ella este, y, y, y tenía con... con pero eh, son las típicas rimas del verso popular, la rima asonante. escucha. Ah, Después, otra otra cosa que podemos poner acá: ¿cómo se solucionan las rimas? En poesía no, atentos, en poesía las buscamos. En prosa es terrible cómo suena eso. Las rimas se dan cuando terminan en posición de descanso, entonces lo que tienes que hacer es: o oh, sacar a una de las dos en posición de descanso, puede ser eliminándola. Entonces llegó la hora del ocaso. ¿Mm? Y nos empezamos a dar cuenta de que estábamos fracasando mal ¿eh? para esta literatura popular. ¿eh? Alto fracaso, muchachos, alto fracaso. La otra es agregarle, como decía Nomi, un complemento. Por hoy un adjetivo. ¿eh? Recuerden lo que decía García Márquez acerca de eso de la hipnosis a que está sometido el lector y que dice para que el lector no despierte hay que sumar un par de palabras que no tenían por qué estar sin embargo es lo que hacen que el lector no despierte porque vos estás leyendo hipnotizado una prosa alucinante y de vuelta una rima, de qué lástima, pasó como en una conversación que dice me salió un versito claro. ¿Ve? entonces para que no salga un versito fundamentalmente agregarle un complemento, algún adjetivo algo que no tiene, como diría Márquez, no tiene por qué estar ¿no? una, una cosa así y ahora, la otra, es eliminar alguna de las dos, sin ningún problema. Pero lo importante es que las palabras a sonar no, eh, digamos, no terminen las dos en una posición de descanso, ya sea punto, dos puntos, coma, punto y coma, o incluso la respiración. Porque no y nosotros en nuestros talleres hacemos hincapié todo el tiempo, lean en voz alta. Lean en voz alta. Lean en voz alta, por favor, porque es la única manera de poder ver cómo suena. Si suena bien, está bien. Acuérdense de eso. Y si suena mal, lo vas a descubrir solamente leyendo en voz alta. Es la única. Así que háganlo. Muchachos, nos despedimos con esta idea, entonces. La lectura en voz alta favorece esa conversación tan armoniosa entre el autor y el lector que es lo que nosotros buscamos en el taller de corte y corrupción si quieren trabajar con nosotros ya saben, escríbanos marcelodimarco.com.ar o si no el tuyo no. no sí, gmail.com chao muchachos, gracias por todo compartan, estamos llegando ya a los mil suscriptores con Tuti estamos, eh. hasta pronto